Listo, comenzamos. Uf, comenzando año. Bienvenidos sean todos a Geniales en 2023. Eh, creo que nunca había comenzado la transmisión de este, de este programa, de este proyecto que es Geniales en enero. Entonces, este, pues bueno, estoy contento de, que, de iniciar de esta forma eh, el año en este día en especial y que pues muchos ya se imaginan por qué es esta edición especial va a ser una charla súper rica una charla de aprendizaje de reflexión pero sobre todo de amor estoy un poquito nervioso siento aquí como que eh, está sido hecho un poquito el, el, el, el corazón eh, y, pues, esperando esperando que se vayan reuniendo poco a poco de, de este proyecto que déjenme comentarles para quien no sepa que es Geniales. Geniales es un proyecto, es un programa que se hace en vivo en donde se invitan especialistas, creativos, líderes, gente superhumana, gente de muy buen este, latir que quiere compartir referente a algún tema. Eh, en algo, pero sobre todo en el centro, la creatividad, que eso es importante. La creatividad, no saben cómo eh, realmente me ha ayudado a impulsar, personalmente he ayudado a impulsar a muchísimas personas. Y aún en, en varios estados emocionales, que eso es súper importante. Comentarles que a mí, eh, en el transcurso de la felicidad y el dolor, cuando pongo la creatividad, me ha ayudado mucho a sanar. Y me ha ayudado mucho a dar este, este brinco de alguna forma. Entonces, estoy contento porque hoy es 9 de enero, hoy es el cumpleaños de vida de mi madre eh, Lupe Nava, Lupita Nava, como muchos la, la conocían, y este es un homenaje que le hago de todo corazón, que se lo hacemos eh, mis hermanos y yo, mis hermanos saben de esta eh, transmisión y están contentos por, por, por hacer esto pues a mi madre, ¿no? Un poquito de lo que ella ha representado, lo que ha sido para nosotros y para mí en lo personal, lo que mi madre ha marcado desde el vientre, en la forma en cómo soy, en lo que pienso, en cómo actúa Ha sido eh, un personaje y ahora es una inspiración muy importante. Entonces, para todas las personas que, que conocen, o conocieron a mi madre, pues se han de imaginar de qué estoy hablando. Y para esta transmisión, que no quiero que se me vayan por ahí, porque vamos a hablar del amor de la madre. Eh, bueno, déjenme hacer una pausa, que aquí acaba de aparecer el comentario de Emma, Juan, una gran amiga de ambos, de quien va a estar, va a ser nuestro invitado, y de mí personalmente, quien ha sido mi madrina de este proyecto, Emma. Gracias por, por estar aquí con nosotros, y por celebrar este, este programa. De verdad eres muy querida y, y te quiero y te aprecio mucho. Y, y pues bueno, eh, qu quería hacer esta pausa porque no, no quiera perderme el comentario de, de Emma, que es súper importante. Decirles que pensé en hacer este homenaje con un tema muy importante que es el amor de una madre. Y, y este amor de una madre, eh, pues traspasa barreras y, y creo que tenemos que aprender y recordar un poco, porque a veces se olvida y se mueve un poquito, que es, y para eso tenemos un especialista. Por aquí está Paul Rodríguez, que es mi hermano. Dice, hola, compadre, porque somos compadres, de hecho. Este, y me da un gusto, Paul, que estés aquí, porque como lo comentaba, este es un homenaje que, eh, pues de todos los, los, los hijos de, de mi mamá, aunque yo estoy aquí siempre de wiri, wiri, wiri, pero al final es de, es de todos, y, y pues bueno, eh, eh, bienvenidos. Y está un amigo que está por tercera vez, y lo digo un amigo porque ahorita lo comentábamos, no lo conozco físicamente, pero siento eh, que hay una, una conexión muy padre por cómo es. O sea, ¿no, no les ha pasado que habemos que personas que físicamente no, pero... Hay esta transmisión, hay este conocimiento que va más allá y eso es, eso es muy bonito. Y él es un amigo que, dije, tiene que ser con él. Y él aceptó con mucho gusto hacer este programa. Él es Jesús Fregoso, es la tercera vez que está en Geniales. Y él es psicólogo, terapeuta gestal, conferencista, orgullosamente mexicano y hago énfasis en, en esto humanista de conducta, corazón y mente. Y, y pues bueno, le quiero dar la bienvenida para no hablar tanto a Jesús que está aquí con nosotros. Bienvenido Jesús por tercera vez a Oye, este también tu gracias. programa. <risa> Oye, un abrazo fraterno y con mucho cariño, Jerry. Siempre un placer poder coincidir contigo. Ya, ya Este es el tercer programa que hacemos, me da mucho gusto. Y y la presentación, qué lindo, muchas gracias. Eh, y, por supuesto, yo, yo los invito a que se queden con nosotros, que vayan por una tacita de café o su vinito o agüita o lo que quieran y nos acompañen. Vamos a pasar un rato agradable. Yo ya tengo aquí mi cafecito. Y sí, este. Yo me aquí uno ya. Sí, claro. Café, yo, yo, la olla de café. Qué padre, ¿no? Yo también soy bastante cafetero. Oye, y un placer poder hablar de tu madre. Es eh, una energía única, una energía maravillosa que trasciende tiempo y espacio y, y sembró hijos maravillosos y para muestra, pues, aquí está usted, señor, ¿no? Una persona que tiene una calidad humana extraordinaria, que tiene este una actitud ganadora todo el tiempo y que finalmente, pues, esa es una muestra de lo que, de lo que es y fue tu madre, ¿sí? porque finalmente todos los bebés eh, tienen la necesidad vital de una madre, que les facilite las primeras etapas de crecimiento, y, tanto psicológico como psicosomático, y también una estructura de personalidad. Entonces, mucho de lo que era Doña Lupe está presente el día de hoy en pantalla, y eso es maravilloso. ¿no? Muchas gracias no, pues por muchas la bienvenida. Muchas gracias, eh, qué padre que me lo, me lo dices, eso es es bonito. Y antes de, de comenzar, y por ser puntuales, aquí está Lete, una gran amiga también, que la quiero mucho. Está presente, siempre apoyando. Está Mari. Mari Mari fue la que cuidó a mi mamá. Okay. Y aquí está con nosotros. Y ahora me cuida a mí. Hola, Mari. Bienvenida. Mari estuvo en tiempos muy importantes. y También reconozco a Mari eh, su entrega. Su entusiasmo, su honestidad, todo el amor que, que ha dado a, a, a, la, a la familia. Está Emma, por supuesto. Mira, aquí mi también te, te manda este, muchos quereres. <risa> eh, Laurita, otra gran amiga que está presente. Hola, Gracias, la Laurita, por estar en este momento tan importante. Gina, Geomos es mi cuñada, comadre, madrina, esposa de, de Paul, quien, quien viste hace un momento. Hola, Gina, pantalla. bienvenida. Y que también aquí está, eh, entre otras transmisiones, que también ha estado este, presente. Entonces, uh -huh. daremos oportunidad en algún momento de, de algún comentario, pregunta, ahí da, les pondremos Hola. el espacio. Si es que no se me vayan, si no hacen el comentario y no lo respondemos al momento, aguante un poquitito para no terminar la idea. Y antes de comenzar también está Reina, otra de mis cuñadas. Hola, sí, saludo y siempre contigo, dice. También me da muchísimo gusto que esté aquí personas que quiero mucho. Braulio, yo tengo que mencionar porque es mi familia. Braulio es mi sobrino. Él, Hola, él, Braulio. también sobrino futbolista y está aquí presente uh -huh. y, y también me da mucho gusto que esté. Gracias. Dani se llama Braulio y Daniel. Ok. Eh, Mayín, mi hermano mayor. Eh, Hola, eh, Me da gusto, está presente aquí. Este, también que, que me apoya en esos momentos y que como te decía Jesús, al final esta idea y estas ganas también mis hermanos la comparten eh, claro. conmigo. este Caro, una gran amiga también, que por ahí te puse comentario, Caro, en tu video que estás a baile y vale, ya bailaremos este, otra vez. Este, aquí está otra de mis sobrinas, Blanca y Juan, bon, que también ha sido un apoyo profesional en, en mi agencia, es súper importante. Y aquí Qué está, maravilla. con mucho gusto. Y bueno, pues comenzamos. Mucho amor nos rodea el día de hoy, Jerry. Mucha gente querida que está aquí apoyando, que está homenajeando y que finalmente es un tema muy importante porque la relación entre madre e hijo es tal vez una de las relaciones más íntimas en el mundo. Es la más íntima que probablemente que puedas experimentar en toda tu línea de vida. ¿Por qué? Porque vámonos un poquito haciendo historia, de manera muy breve, en el momento de la concepción, el momento en que se fecunda el, el óvulo, ¿sí? Con el esperma y se genera como si, si tuviéramos un, un microscopio, podríamos ver una explosión nuclear de energía, ¿sí? Donde se gesta, donde se empieza la vida. Entonces, ¿dónde está gestándose esa vida? En el vientre de la madre es una intimidad única e irrepetible podrás conocer mucha gente que ames y mucha gente te amará pero la relación entre tu madre y tú sí es única incluso aunque sean muchos hermanos la relación de cada uno si ¿sí? con la madre es única e irrepetible eh, el papel de la madre en el desarrollo de su bebé comienza cuando el niño está en el útero ¿sí? y seguirá siendo esencial para la vida del pequeño en todo el transcurso de vida. En este programa hablaremos de la madre y cómo influye en nuestro comportamiento y el desarrollo, evidentemente. ¿no? Quiero que, que tengamos en cuenta que es una charla, es una charla informal, no pretendo que sea una cuestión meramente científica, ¿sí? eh, pero en esta ocasión, ya sea tu mamá, tu abuela, tu tía, tu maestra, tu amiga favorita, ¿sí? las mujeres en nuestras vidas configuran y nos definen de maneras grandes y pequeñas. ¿sí? Entonces, a todas ellas, bienvenidas, a todas ellas, gracias por estar aquí, gracias por darnos la vida. Gracias ¿sí? por participar. Exacto. Estudios en la relación entre la madre y el, y el hijo y su comportamiento iniciaron relativamente hace poco, Jerry, en 1950. En 1950, un grupo de psicólogos estudiaron el impacto y la conexión entre la madre y el niño. Determinaron, fíjate lo importante, fíjense bien lo importante de esto, la capacidad de las personas para formar vínculos a futuro, a futuro vínculos duraderos, es decir, de pareja, de trabajo, de vida, a lo largo de la vida, Depende de esta relación con tu madre. ¿Sí? Entonces, si, si de repente te encuentras que saltas de trabajo en trabajo, que estás de relación en relación, que la vida se torna solitaria, ahí hay algo con la madre. ¿Sí? Eso es lo más interesante y quiero compartírselos de corazón. Hay que trabajar esa parte. O sea, hay marca. ¿no? Claro. Marca, la, la, marca las decisiones por lo que entiendo, de las relaciones que vamos teniendo con los demás. Y de, y de las que no tendremos. Ok. Porque también nos hacen, eh, en este trayecto de vida, en este cuidado de la madre al hijo, eh, está eh, permeando todo su conocimiento, ¿sí? Toda su experiencia de vida. Entonces, en este estudio en 1950, estos especialistas se dieron cuenta que es determinante el vínculo que tengas con tu madre para poder determinar cómo será tu futuro en tus vínculos con otras personas, con la sociedad, con el trabajo, con la vida en, en general. Los niños que fueron amados, criados y alentados y pasaron sus años de formación en un entorno seguro, seguro entiéndase donde hay alimento, donde hay cobijo, sí. donde, donde hay una caricia, donde hay un te quiero o un reforzador emocional, se van a convertir en adultos sanos, ¿sí? en, en adultos bien adaptados y seguros, ¿sí? pero curiosamente cuando hablas con, con alguna persona te dice es que vengo de una familia disfuncional, ¿no? al menos me sucede mucho con mis pacientes, no conozco a alguno que no me diga que viene de una familia, familia disfuncional. disfuncional. Bueno, pues, <ríe> bienvenidos al mundo real. Todos tenemos una relación disfuncional con nuestros familiares. No hay nada de qué apenarse, es algo okay. más común de lo que imaginamos. Y mm, en el caso, por ejemplo, de un niño que a la inversa de lo, que, de lo que planteo en un principio es que estos bebés pasaron sus años formativos en un ambiente de alto estrés inseguros de sus necesidades, eh, que sus necesidades fisiológicas no fueron cubiertas, se convierten en adultos ansiosos que tienen dificultades para desarrollar vínculos significativos. ¿sí? Y eso es muy importante. Muchas veces llegan al consultorio y me dicen, oiga, pero es que mis relaciones no duran. Y ese es solamente, digamos, el, el síntoma. ¿Sí? El problema no está ahí. El problema está en el vínculo materno o en el vínculo paterno, cómo te desarrollaste, cómo fue. Por eso es muy importante. Somos los psicólogos a veces como arqueólogos que buscamos en el pasado para encontrar grandes joyas. ¿sí? Así que si estás aquí, quiero decirte que el visitar a un médico es lo más normal cuando te duele el estómago, a un dentista cuando te duele la muela, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando te duele el alma? ¿Qué pasa cuando te duele la razón? cuando no sabes hacia dónde? Bueno, pues un psicólogo puede asistirte, pero un psicólogo que sea terapeuta, ¿sí? No cualquier psicólogo. Los terapeutas estamos en una formación con una especialidad para poder tratar ese tipo de temas que son muy importantes. Okay. ¿Sí? En esta condición puede superarse por medio de terapia. Cuando, cuando un niño no tuvo esas condiciones que hemos me mencionado, se puede trabajar en terapia y puede llegar a una estabilización del entorno, es decir, a llegar a tener relaciones eh, positivas, más sanas, donde haya respeto, donde haya un compromiso psicosocial, emocional. Y aunque sea esa conexión inicial con nuestra madre biológica, Puede ser también con nuestra madre, o sea, por ejemplo, los niños adoptados, ¿sí? No se salvan de esto. La información está genéticamente ya en su impronta genética, ¿sí? Entonces, desde el momento en que los dan en adopción, están padeciendo un rechazo, ¿sí? Okay. Un rechazo que queda guardado. Pero se puede trabajar. Esa es la buena noticia. O sea, a futuro sí se puede trabajar. Sí podemos lograr grandes eh, avances en cuestión de nuestra emoción. la madre como les comento, las figuras maternales suelen ser las que nos enseñan durante nuestra etapa inicial de vida. Su importancia <coughs> recae en las lecciones del lenguaje que nos enseñan. Ellas nos enseñan cómo hablar. Ellas nos enseñan el lenguaje. ¿sí? Nos permiten comunicarnos. Entonces, si tú conoces una persona que es sumamente seria, ¿sí? que es reservada, vamos a ver qué tal fue la comunicación con su mamá. Sí, pues en eso, en porque, esos primeros pasos. Así es. Okay. Porque eso marca toda tu interacción social. Incluso llega a marcar tu interacción sexual y emocional. Entonces es muy importante saber quién te creó, ¿sí? Eso ya se ha perdido con los chats ahora de que, bueno, sí, a qué hora y en dónde, y pum, ¿no? Entonces <risa> se revienta todo este proceso y luego se dan las relaciones de TikTok, de estas donde dicen el tóxico y la tóxica, que a mí no me gusta ese término, ¿sí? Porque somos seres humanos y todos tenemos pues áreas de oportunidad que mejorar. Pero tiene mucho que ver con un pasado, con un pasado de una madre ausente o con un pasado de, de, de necesidades no satisfechas, ¿no? Por eso la importancia de la madre. He ahí que a veces eh, tenemos algo que se llaman introyectos, que son pensamientos que quedan en nuestra mente guardados por parte de mamá y papá. Por ejemplo, ¿han oído hablar del coco? ¿Sí? De cuidado, porque el coco te vas a, a salir, ¿no? O al menos en mi el, tiempo el era así. El famoso sí. coco, sí. Es el, el, sí. el que ayuda a que te calmes o te... Sí. A controlarte. Controlarte, exactamente. Porque imagínate una mamá que tenía... Bueno, las mamás de antes que tenían 10 chamaquitos, pues ya no sabían ni cómo. Entonces no, inventaban oye, al robachicos, al coco. No, al, yo, yo también lo inventaría, pues imagínate con... Evidentemente... Ese, ese, esa idea que ayudaba a las madres a controlar a los niños parece inocente, pero afecta a futuro, ¿sabes? Porque de repente ya como adulto, de repente apagas la luz y tienes miedo de que el coco aparezca, ¿no? O sea, dices, híjole, y el monstruo va a salir y puedes ver a una persona de 40 años, barba, bigote, con cinco hijos y va a tener miedo a la oscuridad y no es algo malo, es un, es un introyecto que quedó ahí guardado, es una idea que quedó guardada. Entonces, aquí lo que les, les quiero comentar y que, que es enriquecedor en esta charla, es qué introyectos, qué ideas tienes que mamá metió en tu mente que son positivas y que te ayudan a surgir y cuáles ya no están actualizados. Es un software, es, un, es una información que debe de actualizarse todo el tiempo. ¿sí? Porque si, por ejemplo, una idea como... Cuando eres niño y mamá te dice, no te acerques a desconocidos cuando tienes cinco años, ¿sí? Y tú dices, ok, bueno, pues lo quiere para cuidarme. Pero, ¿qué pasa cuando tienes 30 y tienes esa idea guardada en la cabeza? ¿No? O sea, no puedes pasar tu vida guardado en un rincón porque no te puedes acercar a desconocidos. No, no, no. Hay que actualizar la información, ¿sí? Porque resulta que a veces los desconocidos son la gente más divertida, ¿no? Puede pasar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es actualizar esa información que tan bondadosamente nuestra madre nos guardó para protegernos. Porque te voy a decir algo, les voy a decir algo, Jerry. Somos el único animal mamífero ¿sí? que vive con su madre después de nacer y después de los 18 años. O sea... Claro, claro, claro. No. Totalmente. Y y esta, esta parte, ¿a qué crees que... Yo sé que es parte, no sé si sea eh, cultural, yo me imagino que sí, aparte de, de, de que el ser humano sí, sí es así, pero en, en México sucede más esto que pasan 18 y después de trabajar y, y seguimos con la mamá. Pero que si sí es esta relación... ¿Es algo que tiene que ver no consciente con la madre? Tiene que ver con un cordón umbilical psicológico, ¿sí? El momento de, la, de, de que naces, cortan un cordón umbilical que te conecta con la madre, lo físico se sale, ya se corta, ¿sí? Pero a nivel psicológico, la, a ciertas madres latinoamericanas, ¿sí? Tienen este comportamiento sobreprotector, de cuidar a sus cachorros, porque de hecho lo dicen como cachorros, ¿sí? Es que yo cuido a mis cachorros, cuido a mis crías, cuido Pero de repente tú te vas un poco más a Norteamérica, ¿sí? Y encuentras que ahí el vínculo es muy diferente, ¿sí? O si te vas a Noruega o a cualquier otra parte del mundo, los vínculos maternales son muy distintos a Latinoamérica, ¿Sí? Y entonces, ¿por qué se da por cultura, por introyectos, por lo que hemos repetido, porque lo que se ha heredado de cultura a cultura, ¿sí? Que recae en, le en lecciones de lenguaje, ¿sí? Eh, que más adelante nos permiten comunicarnos. Hay ocasiones en que la manera que tiene de amarte tu madre es darte un fregadazo, ¿no? Porque sabe que estás haciendo mal, sabe que la regaste, sabe que eres un pillo y que sabe que estás haciendo las cosas mal y la única manera de control, ya la palabra no alcanza y ¡pum! ¿No? O al menos la de antes. Con, sí. ¿Te acuerdas con la, la chancla voladora? Pues sí, algo claro. así. Y eran efectivas. Bueno, sí. A mí sí fue ser... efectiva. Estar... <risa> bueno, este, sí, es que hay, hay métodos que pueden funcionarles, ¿no? yo A mí no me gustaría generalizarlo porque sería como, como ponerle la violencia en charola de plata, claro, pero claro. Este, lo ideal sería, este sí, eh, la madre, cómo, cómo comunica el amor, ¿sí? En mi caso, Jerry, por ejemplo, mi madre, yo como sabía que me amaba porque me daba de desayunar, ¿sí? Y amo comer. Entonces, uno de los placeres más grandes es la comida, porque la madre representa la parte nutricia en tu vida, ¿sí? Algo que te va a nutrir, que te va a alimentar, que te va a cuidar, que te va a hacer bien, ¿sí? Incluso hasta una marca de, de, de ungüento, ¿sí? Dice que es el apapacho que alivia, ¿no? Que te ponen así el, el, el gel este o la, el ungüento, porque es el cariño, es el contacto físico de tu madre con tu pecho, con tu, aquí tenemos una glándula y esta glándula es estimulada al momento de tocarse, ¿sí? Eso no te lo dicen las industrias farmacéuticas porque no les interesa, este, les interesa vender, ¿verdad? Claro, claro. <risa> Pero este apapacho y, se alivia. Y que ahorita que dices, me, me gustaría decirte, sí, concuerdo en, en la comida, uh -huh. una forma de amor cañón. Y que también la, la forma... Mi mamá me, me aplicaba mucho la psicología inversa. Uh -huh. Me acuerdo que una vez eh, yo le dije, yo no quiero ir a la escuela. Me dijo, no vaya, mijo. A lo mejor me conocía muy bien. Me, dije, me dijo, ¿quieres que te haga algo de almorzar y esto? O sea, era como muy... Sabía por, sabía por dónde. Uh -huh. Y yo siento que mi mamá me, me demostraba así. Y también era mucho de abrazo. Claro. Ya grande, yo días antes de morir tengo una cicatriz y me decía, oye, ven para curártelo. ¿No sabes ese momento en el, en el, que, en el que tocaba y curaba? O sea, era para mí, eh, eh, me curaba. Claro. No, no sé qué era, pero me curaba y era una forma en el que yo sentía el amor de mi mamá. El cariño, el aliento, el amor. Finalmente... Eh, eh, las madres dicen no hay mejor psicólogo que tu madre y tienen razón porque ellas es, tú estuviste dentro de ella ella te hizo entonces es, ese vínculo por eso decía al principio del programa es único, es irrepetible, es el más íntimo que vas a tener en toda tu vida pero ese vínculo cuando se va uf, nos deja un vacío tan profundo tan intenso, tan duro y, y es normal que suceda porque ese, ese proceso llamado duelo, se llama duelo porque duele, ¿sí? Es un proceso de desapego, de cortar otro cordón umbilical, un tercer cordón umbilical. Primero fue el físico, después es el emocional y ahora es el de vida. Entonces es todo un proceso, ¿sí? ¿Cuál, cuál será más difícil? No sé. Los tres son difíciles, los tres son dolorosos y los tres los vas a superar pero a vivir con ellos, sí, Ok. se es, vive es, con es, ellos. Es difícil esta parte de, de, de, de, este, de este cortar, de, de este duelo, de esta transición, que en lo personal a mí me ha costado, este, es un proceso que ya he aprendido como a vivir, pero sigue. Claro, y seguirá, y seguirá, sí, porque es un proceso de vida, el vínculo va más allá de la muerte, más allá de la vida, Sí. Y, y es, es, es maravilloso el poder, en un futuro, poderlo ver de otra manera. Pero eso solo lo da el tiempo, la experiencia y el espacio. ¿sí? Eh, no hay que tomar prisa, todo tiene un tiempo. Okay. ¿sí? Las capacidades básicas, como tomar una cuchara, te las enseñó tu madre. ¿sí? Eh, que le llaman en psicología motricidad fina. Entonces fue tu maestra de motricidad fina, ¿ok? O cómo leer. Eso te lo enseñó tu madre. Y se le llama capacidad cognitiva. Y también fue tu maestra en capacidad cognitiva. Se desarrollan como resultado de esas atenciones, ¿sí? Una de las quejas que tienen las madres a futuro es, te di mi juventud. ¿Y sabes mm -hmm. qué? Que tenían razón. La brindan. ¿Sí? porque brinda lo único en, el, en esta vida que no vamos a poder recuperar jamás es el tiempo, ¿Sí? el tiempo es la parte clave de esta vida, así que si estás en un lugar que no te gusta, en un trabajo que odias, con alguien que no toleras, cuida tu tiempo, porque el tiempo tiene un tiempo, ¿Sí? llega a un límite, entonces aprovechar, estar con las personas que amas, hacer lo que verdaderamente quieres, conlleva un acto de actualización interna, ¿sí? No es fácil, pero es posible. Nuestras figuras maternas, porque muchas veces no puede ser tu madre biológica necesariamente, puede ser una madre que, que te adoptó, ¿sí? Una tía, alguien que te haya cuidado y que logra en cierta manera sustituir o, bueno, el término no sería sustituir como tal, sino sería como compensar la ausencia de de tu madre, ¿sí? Por ejemplo, la persona que me presentaste hace ratito, que cuidó a tu mamá, pues ella está fungiendo, a, a Mari está, está fungiendo, hola Mari, este, está fungiendo como, como esa segunda madre, como esa parte de, de aquí sigo, aquí sigue Lupe, aquí sigue este amor, ¿no? Son nuestras figuras maternas las que nos dan la fuerza y el coraje para abrazar nuestro futuro. ¿Sí? y dejar nuestra propia marca en este universo porque venimos a esta tierra como, como los antiguos que plasmaban sus, sus dibujos en las cavernas no queremos, queremos trascender hay personas que trascienden teniendo hijos hay personas que trascienden escribiendo un libro, hay personas que trascienden haciendo canciones ¿sí? ¿tú en qué quieres trascender? ¿sí? Esa, parte, esa parte es importante porque tu madre trasciende a través de ti. Y eso es maravilloso. Y a través de tus sobrinos y la gente que, que, que convivió y que incluso puede ser que ni siquiera lleguen a conocer, no, pero que a través de tu lenguaje y de tus historias la conozcan. ¿no? Nuestra capacidad de conectarnos con el mundo que nos rodea comienza con nuestra conexión, con, nos, con nuestra figura materna. Fíjate la importancia. ¿Sí? Las primeras palabras que escuchaste, probablemente, si tu madre estaba consciente en el momento de, de parir, fueron las de ella. ¿no? El primer calor que sentiste fue el pecho de ella. ¿sí? El primer alimento que recibiste probablemente haya sido de ella misma. Entonces, ¿cómo no va a doler perder algo, a alguien así? ¿sí? Si era tu no. mundo, era tu universo, ¿sabes? Entonces, este significado de la madre en nuestra mente y en nuestro corazón es hermoso, hay que atesorarlo, ¿sí? Los primeros roces, eh, los primeros olores, las primeras voces, vienen de mamá, nos formaron, ahí adentro, ¿sí? Y en, incluso cuando ya no está mamá, la voz que escuchamos aquí adentro es la de mamá. ¿Sí? Este... Eh, impacto, Jesús. Por eso es, es correcto este enunciado decir que es un amor por siempre, incluso lo puse en, en mi contenido. O sea, esa resonancia, este, este vínculo, ¿siempre va a existir? Siempre. Por y... eso cuando me propusiste el tema, me pareció muy justo que lo pusieras y lo plantearas de esa manera. Porque es un vínculo que no va a desaparecer incluso cuando tú ya tampoco estés en este plano, ¿sí? Por eso existe el árbol genealógico, porque va planteando ahí quién fue madre de quién, ¿no? El 90% de la inteligencia de los hijos proviene de la madre. Este, oh, nunca he escuchado este dato que me, me este, sorprende, de verdad es... No, nunca, no, me, me quedo pensando en, en, en, en esto que, que acabas de decir, o sea que no, no sé qué será a nivel biológico, te podría decir, en mi caso a nivel emocional, pero no sé, me, me quedo pensando. La mamá es la que nos cuenta la vida. ¿Te acuerdas cuando eras chico? ¿Se acuerdan todos los que nos están mirando en un día de hoy? Cuando mamá te contaba un cuento, cuando te llevaba a la cama, o cuando te daba el ya buenas noches o la bendición, el proceso que, que llevaban para dormir. Bueno, pues ella te contaba la vida. ¿sí? Ella te contaba cómo era tu abuela, tu abuelo, tu tío. Era como la hemeroteca o la biblioteca este, mundial, porque cualquier, era tu Google, ¿no? Este, mamá, oye, ¿cómo Totalmente. era? Mi tía, ¿cómo eras? Era lo que ahora conocemos como Google o Google, como le quieran decir. Pero eso es mamá, ¿sí? Porque sabemos que mamá va a querer nuestro bien en el mayor de los casos. Hay mamás perversas, sí, sí, también las hay. ¿okay? No todos corremos con el éxito de tener una madre que nos ame de manera. Eh, e incondicional, ¿sí? Hay muchas historias, muchas vidas diferentes, pero quien haya contado con ese privilegio, con los que hemos contado con ese privilegio, pues qué padre, qué maravilla, ¿no? Porque eh, la mamá, te digo, nos cuenta la vida, lo que traduce el mundo, nos traduce el amor, nos traduce la confianza, organizando los recuerdos de la familia que tenemos de la infancia. La madre, a nivel psicológico, representa lo femenino. El sustento, fíjate todo lo que va a representar en tu vida. Lo femenino, el sustento, ¿sí? la nutrición y el amor incondicional. Eso representa a la madre. Entonces esas áreas, hay muchas más, pero esas en especial. Si tú cuidas tu cuerpo, es porque tu madre te enseñó a amarte de una manera. Más allá de lo de lo físico, sino internamente. Si tú cuidas tu intelecto, tiene que ver con tu madre. Sí, directamente. Si quieren emparejarse bien, por favor, pongamos todos atención. Por favor. Atención, atención, porque tú, eh, desde que dijiste emparejarse, suena muy interesante. Por, por favor, pongan atención a la madre. Sí, si la madre no tiene valores muy claros como honestidad, amor incondicional, ternura. Salgan por patas de ahí, por favor, no se involucren. No hagan caso de que las estrellas y el universo, no. Los patrones psicológicos son muy claros, ¿sí? Si la madre es fría, vas a tener una relación fría con esa persona. Porque es lo que aprendió, ¿sí? a menos de que haya trabajado en terapia. Si ya tiene unas 300 horas de vuelo en terapia, entonces podría ser confiable. Y, <ríe> sí. O sea, ¿y cómo rompes con este patrón? Porque al final, y, y volvemos <ríe> al tema del, del impacto, la importancia del vínculo con la mamá, ¿cómo en algún momento puedes romper este patrón, por ejemplo, ya en esta parte de la pareja? Si no lo rompes, ese, Jerry. No lo rompes, lo modificas. No, se, se modifica, o sea, no, no llega de total, o sea, se, no, se alcanza porque... a modificar, pero si sí alcanzamos a ver en la otra pareja rasgos lo que se dice, lo que quisiera, es, es como, ¿estamos buscando a la mamá? Claro, ese es un hecho. Alguna vez ¿Eh? estaba yo platicando con un maestro, una de las lumbreras psicológicas a nivel mundial, uh -huh. y le hice una pregunta que me pareció muy interesante en ese momento y le pregunté oiga maestro eh, sería lógico divorciarme sí y me dijo si ya tienes otra mamá sustituta entonces <risa> sí. no manches si sí, no quédate con la que ya conoces no entonces wow es un bombazo no de es, repente es fuerte, es, fuerte, eh. es fuerte, es fuerte fuerte es fuerte fuerte pero pongamos atención y desmenucemos un poquito porque sí. sé que esto puede generar mucho mucho ruido quién te enseñó a hablar tu madre quién te enseñó a traducir las palabras tu mamá quién te enseñó cómo se da el te amo el te quiero el, el no te quiero el sí quiero tu madre no generalmente en un, en, un, en un tema general puede ser tu padre también porque también contribuye pero el vínculo entre la madre y el hijo, como lo habíamos tocado desde un inicio, es único, irrepetible. Porque estuviste dentro de, también de tu padre, pero menos tiempo. Ok, entonces el tiempo gesta cosas y comportamientos. El vínculo o los comportamientos no, no se rompen, se modifican. Porque internamente ya quedó la impronta grabada, el recuerdo ya quedó. Es como cuando llegan conmigo y dicen, es que quiero olvidar a mi ex. No lo olvides. No, pues ya, ya. no lo olvides, manténlo ahí, ahí está bien, ¿sí? ¿sí? Recuerda y aprende, ¿sí? Y modifica ese recuerdo. El problema no es el recuerdo, el problema es la impronta emocional que está asociada al recuerdo, ¿sí? Y que rompiste la fotografía del futuro junto a él o a ella. Ese es el dolor, que tu fantasía se rompió. Pero ya cuando ves el tipo de cucaracha que hay ahí, pues, como, para qué le mueves? ¿Sabes? <risa> o sea, ¿para qué le mueves? Sí, o sea, sí, claro. porque, pues, lo que rompiste fue tu ideal, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, es que sonreía como mi mamá. Miraba como, tenía como una cosa familiar. Entonces nos enganchamos en una fiesta donde hay mil personas. ¿Por qué te enganchas con una y no con mil? ¿No? Habiendo en el mundo 8 billones de personas... ¿Por qué le lloramos a una persona que nos hace daño? Uh -huh. ¿Por qué esa persona específicamente? ¿Sí? Puff, ponte a pensar. Porque tiene algo conocido. No puedes amar lo que no conoces. ¿Sí? Entonces nos, tiene detalles. Nos gusta detalles. lo conocido. No, Claro, el área nos cómoda nos es lo más, fíjate lo bien, conocido. es cómodamente incómodo. ¿Sí? sí, buscamos la comodidad emocional y nos embarcamos con lo que ya conocemos y con lo que vamos a aprender porque finalmente hay personas que dicen no, es que la pareja es para amarse y para... a ver, espérate vamos a desromantizar un poquito el tema y la pareja es porque te va a mostrar tu lado tu lado B por llamarlo de alguna manera sí la parte que no puedes ver de manera consciente te la va a mostrar tu pareja ¿sí? Eso que odias en ella o en él, prepárense, porque eso está dentro de ti. ¿sí? Sí. Esa, es que es mentiroso, es, es a veces, a ver, ¿y tú? Porque cuando tú señalas así, con este dedo, ¿sí? a la otra persona, hay tres que te están señalando a ti. ¿no? O sea, ¿qué tengo yo que aprender? Y te vas a sorprender. Cuando descubras que estabas buscando algo parecido al amor que tú ya conocías. ¿sí? Pero hay un factor que se olvida, el amor de la madre es in incondicional, el de las parejas no. Entonces buscamos ese amor incondicional en otro ser que nos ame, nos procure como nuestra madre, pero no. Jesús, ¿y ahorita qué dices de esto? Y que me gustaría hacer una pausa... Nada más que me respondas esto a, a todos quienes nos escribieron y que por supuesto me gustaría que participen, que nos... Híjole, este es un momentazo y de un tema que, que mueve y es muy relevante que, que pregunten, participen. Y que se me ocurrió un día, eh, eh, por lo de mi padre, hablar también de este amor del padre. Pero ¿qué diferencia hay entre estos dos tipos de amor, del padre y de la madre. Porque tiene, en mi caso, eh, una resonancia mucho más fuerte, y nunca lo había dicho aquí en, en, en pantalla, la parte materna. Claro. Bien, viene por varios factores, Jerry. Como tocamos al principio, la relación con tu madre es única, íntima, es la más íntima. Y cuando digo la más íntima, es literal. O sea, la conexión que hubo en ese cordón umbilical donde te alimentó, ¿sí? No solamente te estaba dando el alimento eh, físico, te estaba dando sus neuronas, sus hormonas, su sangre, ¿sí? Toda esa conexión ahí estaba. Entonces, esa conexión no se, se, ya cuando cortan el cordón sale, pero nunca se pierde. Por eso te decía el vínculo... No se rompe, se modifica. Yeah. ¿Y por qué? Porque esa conexión fue biológica, fue real. ¿sí? En los testículos de tu padre estuviste un tiempo. Y en, en, en el vientre de tu madre estuviste nueve meses y bien te fue la formación. El tiempo es algo que no te va a devolver nadie. El tiempo, ¿sabes? el tiempo. Grábenselo bien. sí O sea, como desde esta parte el tiempo tiene que ver? Claro. El problema, gran parte del problema de nosotros los seres humanos, y te lo voy a plantear o se los voy a plantear de la siguiente manera, es que tenemos tres relojes en discordancia. El reloj del pasado, ¿sí? que nos lleva a la tristeza, al recuerdo, a la añoranza. ¿sí? El reloj del presente, que nos marca que lo único que tenemos en este instante es este instante, literal, es lo único que tenemos. Y el reloj del futuro, que nos genera ansiedad, que nos genera miedo, que nos genera inconformidad. Si tú logras empatar tus relojes con el presente, no va a haber dolor. O sea, es, se, se dice sencillo, pero... Es una tarea, es una tarea, sí, es una tarea. Y una tarea de vida. Es como cuando me dicen, oiga, ¿y cuándo cuando dejo yo de trabajar mis emociones? Pues cuando te mueras. ¿no? <risa> Porque te voy a decir, no quiere decir que tengas que ir al psicólogo toda la vida. Lo que quiere decir es, trabaja tus emociones, responsabilízate de ellas y actualiza tu, tu software, tu información. Porque muchas veces queremos hacer cambios y como decía Albert Einstein, eh, él tenía un concepto, Jerry, de locura muy interesante. Él decía, la locura es querer tener resultados distintos haciendo lo mismo. Lo mismo, sí. No se puede. O sea, lo puedes hacer y vas a obtener el mismo resultado, ¿sí? Pero si quieres una vida donde verdaderamente puedas sentir un, un atisbo de libertad, es sincroniza tu, tus relojes, ¿sí? Deja el pasado ahí parado, si quieres. Ya no lo muevas, ya no te vayas hacia allá y sincronízate aquí y ahora. Por eso nuevas corrientes del New Age y de esto de, del Mindfulness y todas estas corrientes que te dicen lo único que tienes es aquí y ahora. Y es aquí y ahora, ¿eh? No quiere decir que no pongas atención o que no pienses a futuro o que no quieras crear un mundo Que mejor, no te prepares, okay. No, quiere decir simplemente si tienes la oportunidad de observar tu tiempo presente aquí y ahora, hazlo. Les voy a enseñar cómo en dos minutos. Súper sencillo. sí. Pongan su atención en la respiración, por favor. Este es el cordón umbilical este, simbólico con el universo. La respiración te conecta con tu madre, tierra, con tu universo. Y no son fumadas, ¿eh? es literal. Te conecta. Inhala. Exhala. Inhala suavemente nuevamente. Retén. Y exhala. Tengo un problema. Mi pasado me duele. Me dejó. Me engañó. Me... Quítale el me. No lo vuelvas tan personal. Eh, eh, es que me engañó. Él no te engañó. Él engaña. Es que me traicionó. No, no te traicionó. Él traiciona. ¿Sí? Es que me, me dañó, no, él daña. Deja de verlo tan personal. Inhalas y exhalas. Este sí. ejercicio lo que hace es que te conecta con tu, con tu momento, aquí y ahora, tu respiración. Tienes un problema, salte y camina y respira. Pon tu atención en la respiración. Porque si te vas hacia el reloj del pasado, hacia el del futuro, va a haber sufrimiento y va a chocar con el presente. ¿Ok? Aquí y ahora. Y ese es el regalo que te ha dado tu madre. El aquí y el ahora. Sí. ¡Wow! Este momento. Jesús, tengo una este, preguntita, pero quisiera retomar aquí porque me encanta ver un abrazo enorme y bendiciones a todos, dice Raúl Tapia. También gracias, dice que, que es nuevo por aquí. Pues bienvenido, este Raúl, que estés por aquí. Un abrazo. Eh, Raúl. Aquí no, no alcanzo a ver. Qué, qué buen tema, dice Raúl. Muchas gracias. Teresa Ramírez, amiga de mi mamá, este, y está en Estados Unidos. Dice: algo especial. Me encanta que hemos ejemplos, es la razón de la vida y siempre tenemos el amor de nuestras mamacitas. Dios las bendice. Siempre pues nos ama con el corazón. Y con el alma, claro. Este, Paul aquí, mi hermano, este, que sigue, este, ah, es mi sobrino por lo que veo la foto. Sí, porque ya, Paul ya se toma fotos así, no, pero es el pollo, el pollito. Gracias, pollito, por estar aquí. Gracias. Eh, José Luis López Bravo, abrazo para ambos. Qué buen gracias. ejercicio para conectar. Saludos, Dale, primo perfecto. querido. Emma, buen ejercicio, Jesús. Gracias. Un beso, Emma. Oye, pues vamos a llegar a la última fase, quisiera conectar, Jesús, si tú me permites, uh -huh. con la parte de mi mamá, pero quisiera una pregunta antes. Entonces, nos conecta hay un vínculo grande con la mamá desde el útero y lo uh -huh. llevamos y tomamos decisiones y reconocemos eh, o no, pero no lo estás diciendo, aprendemos muchísimas cosas como el lenguaje. ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos de nuestra madre cuando hay una separación, ya sea que cada quien viva su vida, o hay también una separación de vida real, o sea, la muerte? ¿Qué es lo que nos ayudaría a traernos? Y yo me gustaría darte mi... Mmm, Sentir personal de qué es esta resonancia que sigue teniendo y que traigo para bien. Soy todo oídos, venga. Me lo cuéntanos. he hecho yo, me lo he sí, hecho yo primero. Cuéntame, cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito de doña Lupe, qué te regaló, ¿sí? ¿Qué aprendiste? Cómo, ¿Cómo se siente de orgulloso ser hijo de una mujer como ella? Cuéntanos un poquito. Eh, es, eh, Internamente la, la escucho constantemente Este programa en particular a ella le encantaba Y me veía ahí Y yo creo que sí se siente muy orgullosa de mí De mis hermanos también, en serio, de verdad mi mamá tenía esta capacidad de poder adaptar, o no sé cómo se pueda decir, Jesús, su amor a cada uno claro. y porque éramos diferentes era como a uno le podía eh, festejar, todos decimos que es el segundo de ellos, que es Luis que sí. le festejaba todo eso eh, a lo mejor con otra podría ser más seria a lo mejor con otro podría eh, sentir como más confianza o poder, no sé, pero yo creo que ella sabía muy bien cómo distribuir esto que sentía, cómo a cada uno darnos este espacio. Yo en lo particular mmm, siento que así fue. Yo creo que por eso me ha, ha dolido tanto y, y extraño tanto, porque era, llegamos a un momento hasta de complicidad, de llegar a platicar cosas, hasta de chismes, de amigos así de, Oye, ¿me pasó esto? Oye, ¿y lo otro? oye, ¿qué crees que...? Entonces, era algo tan padre que yo creo a lo, a lo que dices, me siento, yo creo que sí se sentiría orgullosa, sobre todo en la forma en cómo decido libremente las cosas. Ella me decía, hijo, cuando le decía, es que pone un pretexto o no me salieron las cosas o no me invitaron, me decía, tú no necesitas vejigas para nada tú hazlo. Me empoderó de una forma en que me ayudó a, a, a decidir y creo que abrir muchos este, caminos que ahora yo lo hago de manera solo y siempre tengo, es, es, es, es, ¿qué decidiría ella? Porque ella de, uh, decidía como siempre como desde el amor. Uh, Entonces claro. eso, eso me encantaba, me encantaba eso de mi mamá que siempre decidía del amor, siempre decidía a partir del servicio a los demás. Para ella era uno de los grandes valores que nunca te lo decía. Ella lo hacía. El servir, el ayudar, el, el, el estar. Yo creo que también fue una gran amiga. Amiga que, como te digo, no era de que te daba la suave. Era amiga que te decía y empoderaba a las amigas. <ríe> o sea, las empoderaba y, y oye, pues no seas... Que te compre, pídele, haz, este, salto, o sea, le, le daba en, un, en una época en donde la mujer, pues era lo que el marido, y si me da bueno, y si no, y, y uh -huh. no, pues haz tú, entonces creo que, imagínate, ya me, me solté hablando muchísimo de lo que era este, eh, mi madre, pero así es, con los niños también, mi mamá, mi mamá cargaba a todos los niños de toda la gente. Andaba con todos los niños de toda la gente, este, conocidos, no conocidos, familiares, no familiares. Eh, era mucho de enfermos, veía enfermos. Y era cuando ya estaba en silla de ruedas, me decía, es que quiero ir a cuidar. O sea, no era, era para que la cuidaran. Ya quiero ir a cuidar a full. Pero como que ella en su mente no había imposibles. Y ella no concebía en su mente que era una persona con discapacidad, que no tenía una movilidad sencilla. Y ella como que se le hacía fácil, que quiero ir a cuidar los niños de fulanita, y ay, la, la enferma de tal. Entonces, creo que eso me inspira, o sea, me, lo traigo y me inspira a que no le tenga miedo al futuro, que es una de las cosas que he trabajado mucho, y no tenga miedo como a la incertidumbre. Qué interesante lo que estás diciendo, Jerry, porque entonces eres un hombre fácil de amar. Sí, Eres una persona altamente amorosa, porque eso es parte de lo que tu madre sembró. Nosotros somos como un campo limpio, donde nuestros padres o la gente que nos, que nos conduce en la vida siembran semillas. Y a la larga eh, se da el fruto, y este fruto eres tú. Eh, donde estás viendo esa capacidad, ese dar, ese conocer, ese amar incondicional. Y hay un filósofo que dice que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para amar. Entonces, bueno, pues tu madre amaba profundamente la vida y aparte te daba lecciones de resiliencia, de fortaleza que te conforman el día de hoy, y respondiendo a tu pregunta original, no, no hay nada que quitar, hay todo que integrar, ¿sí? Es como cuando vas a hacer o a preparar una masa, ¿sí? parece un desmadre, parece algo raro, pero hay que integrarlo, ¿sí? Hasta que se hace una masa bien, forma con una forma adecuada, esponjosita, que está lista para el horno, ¿sí? Es igual. Entonces, ahorita el, el poder integrar todo esto que, que te enseñó tu madre, eh, a ti, a tus hermanos, a la gente con la que convivió, ¿sí? Este es un programa para ella. Es un homenaje. Es un, es un homenaje a la mujer que, que, que te dio la vida a ti y que le dio la vida a tus hermanos y a muchas familias que vienen debajo de ella, ¿sí? Fíjate qué amoroso el tema, ¿no? Entonces, dime una cosa, compártenos un poquito. ¿Por qué utilizas tu segundo apellido <risa> en lugar del primero? Es una muy buena pregunta que sí me la han llegado a hacer. Es que no, no, no, yo podría decir de una forma consciente que ha sido porque me han ubicado mucho por ella. Si no, ¿cómo me pondrían eso, no? Y lo curioso es que un hermano, que es el segundo, que es Luis, y a mí nos ubican así, porque no sabemos. Prestigio. No sé, o... Oh, oh. es, es prestigio de la madre, o sea, la madre trabajó todo ese cariño, toda esa fuerza, todo ese, ese camino. Y al ponerte tu segundo apellido, es por ese prestigio, ese orgullo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, y, y, y después lo pensé y por cuestión que era más corto y, y el dominio y la marca y todo, y, y ahora la gente me conoce así, pero sí me siento, este... Orgulloso. No sé, orgulloso, claro. Y claro. No, no sé, eh, qué, buena, qué buena pregunta. Creo que tengo mucho de esta parte, y ahorita uniendo con, con la parte de, de, mi, de mi hermano y créeme que todos nos sentimos tenemos este, pero está, o sea, ese es orgullo, eh, pero curiosamente, eh, o sea, Luis y yo eh, usamos mucho el, el, el, y yo creo que más a mi hermano, eh, yo creo que más a mi hermano lo ubican más, y él así lo trae súper tatuado, yo creo más que yo, y no sé, es muy buena pregunta, y a mí me gustaría saber, aparte de esto de prestigio, ¿qué será? ¿Qué es este apellido que, eh, eh, lo, lo usamos y yo lo uso siempre es la identificación eh, te identificas con su personalidad te, te identificas con con su resiliencia con su aprendizaje con su ejemplo ¿sí? es una persona que admiras profundamente es como cuando un cantante se pone el nombre de su cantante favorito mm. ¿sí? y sale a, al mundo a mostrarse así ¿sí? Es su carta de presentación, es su, su orgullo. Entonces, en este sentido, pues bueno, parte de este aprendizaje de vida lo llevas en tu segundo apellido, ¿sí? Y te wow. sientes orgulloso y sí, está bien. Sí, sí, sí. Sí, me, me siento orgulloso, me siento bien. Eh, híjole, ya, ya el tiempo se nos está terminando. Quisiera a, hacer mención de algunos comentarios. Si te claro. parece, Jesús. Con gusto. Este, Gaby, Gaby, que está por aquí, dice que vaya al programa, Gerardín, porque si me, me dicen, gracias por compartirnos sabiduría. Gaby fue. Eh, también ella, su mamá partió y gran amiga un abrazo, de ella. Y, y hay otro comentario de, de, de ella que dice: eh, Bueno, ahorita voy a este. Me encantaba ir a jugar a tu casa porque nunca nos regañaba tu mamá y nos damos. Mi mamá era, hagan lo que quieran a los niños, ¿no? Siempre era como dejaba que se ensuciaban, que si rompían algo, que rompan. No, no, no pasa. Entonces, imagínate, qué felicidad, ¿no? Que haya alguien que no te diga este, qué nada. El Pollo, saludos, tío. Eduardo no tiene internet, pero se lo platico de Eduardito, que es otro sobrino, por, por vas. nos okay. va a quedar este Gracias. grabado. La tía Lupe fue una extraordinaria mujer siempre tenía las palabras indicadas para dar un buen consejo. Reina fue una gran esposa, madre, super abuela y gran suegra. Reina es mi... Mi cuñada, y también quiero hacer mención a Reina, a Leti, a Gina, que han sido muy buenas nueras, este, y pues bueno, muy buenas esposas, mamás, y que eh, acabamos de, de regresar de vacaciones y la verdad me la pasamos increíble toda la familia, entonces yo creo que ellas, como mamás, también Ajá. merecen este reconocimiento de. Claro. De, y creo que hay mucho, mucho aprendizaje, ¿no? Ya platicaremos en una comidita aquí qué tal les pareció, qué piensan, porque creo que es bueno que también platicar esto en familia, ¿no? Claro, por supuesto. Esto, es, estos temas. Los vínculos afectivos se fortalecen con la comunicación. Entonces, platicar este tipo de temas enriquece las relaciones. Excelente. Sí, claro. eh, Mari García Flores, una gran señora, Lupe, en toda la extensión de la palabra. La una señora llena de amor y con un espíritu de servicio como amiga. Tuve el honor de conocerla en el Jufranco y en la iglesia. El Jufranco era una asociación, era un club este, uh -huh. de, de socios, de entretenimiento, de socios en general. Gracias, Mari, por estar aquí. Kikey, la señora Lupe siempre fue noble, amorosa en todas las personas, sobre todo con los de la familia. Kikey, gracias por todo el, el cariño que siempre le, le han tenido a, a mi mamá, igualmente no, nosotros, a ustedes. Emma, qué belleza de mensaje, como siempre, Jesús, gracias por compartir. Jerry, gracias por este programa, los quiero. A tu mami le es este mensaje, por supuesto. Emma, y gracias a ti que me abriste esta puerta con Jesús. Eh, y ve, qué bonitos vínculos hemos hecho este, junto con Emma, ¿no? Que, tanto sí, que claro. te conozco, Jesús. Arcelia, <risa> saludos, Gerardo. A mí me encantaba ir a cocinar con tu mamá. Disfrutábamos mucho. Arcelia, sí. muchísimas gracias. Gracias por, por, por ese, ese cariño. A mí también. Los quiero dejar a ver si no hay otro comentario por ahí que se me ha ido, pero bueno, en general, todos creo que... que no, ¿Sabes qué noté a todos, Jesús? Muy reflexivos. Sentí como... Hemos tenido... Hace mucho que no tenía estas vistas. Ok. Lo, lo estoy viendo aquí y los vi todos como... Como sin preguntas... como así, o sea, lo sentí, ¿sabes? O sea, porque siempre preguntan, oye, pero los sentí súper reflexivos a todos uh -huh. mis amigos. Ah, gracias por estar este, aquí y Jesús para, eh, para terminar este, eh, mencionar también a, a mis hermanos decirte un poquito porque nunca platico en general de, de la familia eh, somos cuatro hermanos y hablando de, de mi mamá uh -huh. eh, hijos de mi mamá obviamente eh, Basílica Guadalupe de mi papá Mauro eh, son tres hermanos que llevan el año este, Mayín, que es Mauro Luis Eduardo, que es Luis, Paul uh -huh. que es el tercero, y luego sigo yo el cuarto después de 10 años y aquí respondo y vienen muchas cosas también, este apego que tenía con mi mamá, era, era como un eh, hijo único y no o sea, claro. es la parte y luego uh -huh. bueno, con sus esposas, mis hermanos tengo siete sobrinos eh, Mauro Alexis, que es el, es el mayor este mm, Luisito, bueno, si sí le decimos Luisito, que es Luis Leonardo, y luego sigue Blanca Ivón, que es la única mujer dentro de todo este, que será patriarcado, no sé, es la única mujer, y luego okay. sigue este, Paul, este, que le decimos el pollo, cuando le digo pollo de cariño, <coughs> que después del pollo, Dani, Braulio y Daniel, se llama Braulio y Daniel, que ahorita estaba aquí eh, Eduardo es el, el penúltimo y el más chiquito eh, que es Darío todos ellos son eh, eh, mi familia, hasta ahorita no hay nietos de mis hermanos, ni todavía no soy tío abuelo okay. este, espero que no pronto hijo, aguanten y hay cosas por hacer, aguanten un poquito este, y bueno, esta es la, la, la familia que hice mencionar porque casi no nunca lo hago del cual somos diferentes como tú dices, tenemos cuestiones disfuncionales o imperfectas pero creo que algo que nos enseñaron nuestros papás ha sido el, el respetar las formas de cada quien, claro, somos claro. muy respetuosos de cada uno de, de la familia eh, y nos queremos así ¿Qué maravilla, como, somos, como somos nos queremos así y, y bueno, y yo creo que de eso me siento orgulloso. Problemas como todos hemos tenido, eh, distanciamientos, reencuentros, pero eh, orgullosos de, de, de, de todo esto que, que hemos hecho. Y sobre todo me queda algo muy importante, el tiempo. Uh -huh. que el tiempo que, que, que estemos, que somos reflejo del amor de mi madre, sea de calidad. Es este correcto. Lo, lo aprovechemos muchísimo. El tiempo, el tiempo es, es clave y que los relojes puedan compaginar. Eso es Compag muy importante. Híjole, cu cuesta trabajo, sí, claro. pero, pero sí, me gustaría, antes de, de que dias un mensaje final, porque me encantan que estén aquí. Geo, ella es mi prima, es parte de la familia, por parte de mi mamá, de, de los Nava. Felicidades, te hasta el cielo, la quiero, el extraño. Gracias, Juan y Jesús, por compartir la vida. Este Teresa gracias Jesús don Jesús es usted especial bendiciones felicidades un beso José grande. Luis López Bravo un gran homenaje bien merecido para tu mamá porque es una gran mujer me encanta como el, la parte de es no claro como está claro. Pres, está presente eh, Héctor Rodríguez, también Héctor es mi primo, él es por parte de, de, de mi papá. Felicidades, Jerry, por tu programa fabuloso. Gracias, Héctor, por estar siempre representando a los Rodríguez, aquí estás este, presente. Jesús, no, no quisiera terminar, pero, eh, <ríe> pero me gustaría cerrar con algo que tú creas Lo que tú quieras. Mira, la importancia de la madre desde una perspectiva psicológica no solo es el día de la madre sí. Eh, no es solo una forma de mostrar aprecio esto que estamos haciendo el día de hoy es un homenaje a todas las madres específicamente a la tuya pero también a la mía pero también a la que está viendo y a la que ya no está y también que recordaron y que se quedaron reflexivos les agradezco mucho el tiempo, porque el tiempo nos regresa y esto es oro para todos es oro desde el corazón, gracias por compartir este, este pedazo de tu vida conmigo Jerry, gracias es muy lindo poder ser parte de, de esta conexión que desde un principio ha existido contigo te quiero, te respeto eres un, un ser humano un ser humano lindo Gracias. ¿no? Y, este, y, y bueno, pues a todos aquellos que, que han estado aquí, los abrazo con todo el corazón, con todo, mi, con todo mi cariño. Gracias por regalarnos este tiempo de convivencia. Espero hayan disfrutado su cafecito tanto como yo, ¿sí? como Jerry con su, con, ¿Mi olla? Su olla, con su olla. Y este, y pues nada, nos vemos en una próxima emisión con todo gusto en la medida en que, en que elijamos nuevos temas, aquí estaremos contigo, Jerry. Un abrazo grande. Yo, ¿qué te puedo decir? Te admiro mucho. Eh, super Súper elocuente, precisa, pero sobre todo también esta, estas palabras que dices de verdad están cargadas de amor. O sea, se uh -huh. siente, no sé, algo tienes tú, pero tra, tra, traes eso. Entonces, este, por lo, lo buena persona que eres, por aceptar, eh, regalar este tiempo, hacer este homenaje a mi madre y a todas las mamás, hablar del amor. Por supuesto, te tomo la palabra de un próximo tema. Ahorita, rápido, hasta a mejor, el, el, la papá, hablar del papá, ¿no? El, el día de, de, de, de papá, que es en abril, el 3 de abril partió mi, mi, mi papá, uh -huh. que su cumpleaños será el 15 de enero, los dos serán de enero, okay. pero... Te agradezco y te abrazo muchísimo. Y a todos los que están, de verdad, gracias por estar aquí. Aquí se acaba de ir Seguro, gracias, muchas felicidades, excelente programa. Gracias. También es hija hijada de mi mamá, uh -huh. eh, hija de una amiga. O sea, mi mamá es llena de amigas. Eh, yo recordaba, te, te voy a decir algo, algo que uh -huh. recuerdo mucho. Uh -huh. La camioneta de mi mamá era una guayín, color así. Eh, guayín, pues, de esas de antes como de, eh, de familia grande. Uh -huh y siempre la veías cuando manejaba, le encantaba manejar a mi mamá, siempre las veías llena de amigas. Mi mamá pasaba por todas las amigas, y se llena, o sea, oh. mi mamá iba, la veías pasar en San Pancho, ella manejando, y todas las amigas, las del tejido, las de las fiestas, le decían que era la presidenta de, de velorios y festejos, porque estaba en un festejo, pero había que dar el pésame, y se salía e iba al velorio. Entonces era como multifacética, este... Eh, por eso siempre digo que es como mi heroína y referente. Uh -huh. Y bueno, agradezco mucho este, que hayas estado aquí. Un abrazo grande. Abrazo. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias a todos por estar aquí. Terminamos. Híjole, ¿eh? Jesús es... ...grande en, en, en estos temas, me encantó, disfruté mucho. Espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Eh, fíjense que el que hayan estado aquí, este momento, para mí, tiene un valor insignificado. El ver sus comentarios, el que hayan eh, tengan vistas, no saben de verdad cuánto lo aprecio, siendo que es un tema personal que yo quería compartir... Y cuando alguien se une a un tema personal, ya sea en alegría, como en un festejo, ya sea en el dolor, como en un funeral, en un pésame, ya sea en un éxito, ya sea en una tristeza, siempre se lleva grabado. Siempre se recuerda, ¿eh? Un abrazo, unas palabras, cuando hay un dolor, cuando hay una tristeza, se queda grabado de esa persona a quien te lo dio. Una felicitación en un éxito también pero mucho más en, est en estos momentos claves. Por eso el que estén aquí es excelente. Quisiera leer los últimos comentarios. Mari, gracias, Jesús Jerry Muy buen tema, el vínculo con la madre, que es el mejor y máximo amor. Concuerdo, Mari, es algo que, eh, de todos los vínculos que creo que son importantes, pero este, eh, ya vimos que desde la parte biológica, pues tiene un una resonancia y un peso muy muy importante Jorge, hola Jerry me gustaría hacer mención que cuando tuve un accidente tu mamá ya estando en la silla de ruedas se enteró que yo tuve un accidente y que se murió el 40% de mi riñón le comentaba a Gina que se si ocupaba y un riñón, ella me lo donaba ese fue un gran acto de amor por su parte y sin conocerme sí y esto es lo que siempre trato de aprender, cómo te puedes desprender de lo que es tuyo para darlo a otra persona. Y gracias por, por hacerme recordar, Jorge, esto. De verdad una gran mujer y su esposo Maritere. Sí, gracias Jorge, gracias por el... El mensaje, Chely, saludos, te mando un abrazo. Saludos, amigo Jerry, también Araceli, Chely, Araceli. Reina, gracias, te quiero siempre contigo. Un abrazo, mis segurita hasta el cielo. Gracias, cuñada, por estar en este, en este programa. Caro, me encantó, como identifico contigo, como te lo dije la otra vez, te mando un fuerte abrazo. Yo también, Caro, un abrazo grande. Ya nos echaremos estos, estos bailes otra vez y, y gracias por estar Cris, bendiciones, gracias Cris por estar, Emma, abrazo Jerry, este un abrazo Lidia León, un abrazo también y gracias por estar aquí, eh, Pollo, te quiero tío, gracias hijo también, mi cariño para ti, este, para toda mi familia, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, también están, ha sido un momento muy bonito y dedicado no solo a mi mamá, sino a todas las mamás este, también, ya está el otro Paul, gracias compadre, y a nombre de mis hermanos, y, y bueno, personalmente, termino este, este programa y este homenaje pequeño, significativo para mi mamá. Les mando un abrazo a todos.